Las formas tradicionales de vida en el Salar de Atacama han ido desapareciendo en las últimas décadas. Cada día hay menos agua para sembrar los alimentos, como también para cuidar a los animales en una zona de alta biodiversidad, donde la mayoría de las áreas no están protegidas. Este territorio ha sido amenazado históricamente por la minería y hoy en día sufre las consecuencias debido a la explotación del litio. El litio es clave para la producción de baterías de alta eficiencia necesaria para la electromovilidad. Los autos eléctricos son considerados por los gobiernos e inversionistas como una de las principales soluciones para mitigar la crisis climática. Según las previsiones, la demanda por este codiciado oro blanco se triplicará para 2025. Los daños socioambientales que dejan estas industrias son globales. Sin embargo, las consecuencias más inmediatas están siendo pagadas principalmente por los pueblos atacameños, aunque también por algunas localidades alemanas donde se fabrican autos eléctricos. Esto lleva a preguntarnos, ¿deben tener las comunidades la facultad de autogobernarse y decidir por su propio futuro? ¿Qué importancia tiene la disminución de la minería y el fortalecimiento de las economías locales sustentables? ¿Cuál es la razón para mayor financiamiento estatal en la investigación académica? ¿Cuáles son las ventajas de tener diversas formas de transporte urbano y rural? ¿Por qué debemos cuestionar los paradigmas de progreso y llamar a la solidaridad internacional? El planeta enfrenta una crisis multidimensional con desafíos complejos que deben tratarse con diálogos honestos orientados en los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Y visibilizar nuevas voces se vuelve vital. En los próximos videos exploraremos los pensamientos críticos pero propositivos de quienes imaginan futuros climáticos sustentables, resilientes y dignos.